Hola, el día de hoy te voy a enseñar a cómo crear texto transparente de la manera más sencilla y concisa. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que hacemos es irnos al panel de capas. Si no lo tienes activado, nos vamos a Ventana, nos vamos a donde dice Capas o le oprimimos F7. Después de esto, ya teniendo nuestro panel activado, creamos una nueva capa. Que si no sabes cómo, se oprime aquí o le das Control-Shift-End una vez lo tengas creado nos vamos al bote de pintura y con el color blanco de frontal no el negro le damos un clic para pintarlo. después de esto nos vamos a opacidad y la bajamos a un 70% una vez bajada esa opacidad lo que hacemos es crear un texto nos vamos aquí a la T o le oprimimos T para crear un texto y escribimos la palabra seleccionamos este texto y cambiamos el color a negro que serían 6 ceros lo acomodamos y seleccionamos ambas capas teniendo shift presionado y le oprimimos control g para crear un grupo le renombramos y nos vamos aquí a donde está el texto transparente le oprimimos doble clic en la zona vacía y nos vamos a donde dice opciones de fusión nos vamos a donde dice cobertura y le damos en superficial teniendo estas dos opciones en controlito y vamos jugando con la opacidad del relleno en este caso me gusta de esta manera y le primimos ok después de esto en esta capa le damos control T para modificarla y para romper la escala le quitamos el candado, de esa manera. Después de esto seleccionamos el grupo entero para cambiarlo de posición o de tamaño si queremos y lo podemos acomodar de esta manera. Si quieres saber cómo crear las líneas de los tercios, te invito a ver otro tutorial. Si te ha sido útil este tutorial, déjamelo saberlo en los comentarios. No sé qué te ha sido útil este video, te invito a ver mi canal que está aquí y estos dos videos.